Creo que es importante comenzar eh, primero que todo hablando de en qué consiste el proyecto, que es un proyecto que tiene como objetivo modificar eh, el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de la ejecución de las sentencias penales eh, en los casos de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años bajo eh, su cuidado y consideramos en términos generales que es sumamente importante eh, que se apruebe este proyecto para el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito eh, y además porque va a tener un impacto concreto en la vida de las mujeres eh, y de sus hijas eh, e hijos. Eh, y es importante también hacer memoria respecto de eh, cuál fue la situación que dio origen a la tramitación eh, de, este, de este proyecto, eh, que es el caso que ocurrió en el año 2016, en octubre, eh, una situación que padeció doña Lorenza Cayoán, eh, una mujer mapuche, embarazada, que se encontraba privada de libertad y que al momento de su parto eh, fue obligado a parir grillado de uno de sus pies y bajo la presencia de eh, oficiales de gendarmería varones. Eh, y esto puso de relieve una situación eh, de suma gravedad que enfrentan eh, las mujeres privadas de libertad y la interseccionalidad también de la discriminación contra las mujeres en, en nuestro país. Y además sabemos que esta situación no es un caso eh, aislado eh, y la opinión pública sí lo tiene bastante claro porque... Eh, Tuvimos conocimiento en el mes de enero de este año de una situación ocurrida a la Navidad del año 2022 en que una mujer eh, en la cárcel de San Miguel fue obligada eh, a parir en los pasillos de la cárcel porque no fue atendida a tiempo y que incluso dio lugar eh, a una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos por eh, torturas en su contra eh, y nos habla además de una situación generalizada eh, que ocurre en los recintos penitenciarios de nuestro país que no tienen eh, la preparación y las condiciones para eh, dar una adecuada cobertura eh, a las necesidades de las mujeres que se encuentran internas en ella. Y volviendo al origen del proyecto, en enero del año 2017 se ingresa el proyecto llamado Ley Yen, eh, en cuya preparación participó Corporación Humanas, donde yo trabajo y además Azur y ONG en marcha. En términos generales, lo que busca abordar el proyecto, al menos parcialmente, es el, el impacto diferenciado que tiene la privación de libertad para las mujeres, en especial en este caso para las mujeres embarazadas o que tienen hijos o hijas eh, menores de edad dentro de la cárcel, eh, y asimismo las obligaciones y los estándares internacionales en materia eh, de derechos humanos eh, vigentes actualmente, Enfrentando de esta manera las graves consecuencias que tiene para los niños y las niñas la privación de libertad en sus primeros años de vida eh, y recogiendo las normas nacionales y obligaciones internacionales en materia de protección de derechos de las niñas y los niños. Hablamos, cuando hablamos de esta, de esta normativa, por una parte de disposiciones generales en tratados internacionales, como la Declaración Americana, de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en conjunto eh, tienen normas que reconocen y garantizan derechos a las mujeres embarazadas en el parto y posterior a este con las consecuencias, consecuentes obligaciones que tienen los Estados respecto de estas situaciones y además reglas específicas respecto de las personas privadas de libertad eh, como las reglas de Bangkok y estas son muy importantes porque, eh, entre otras cosas, mandatan a los estados a elaborar medidas que sean opcionales y alternativas a la prisión preventiva y a la prisión como condena, eh, especialmente para las mujeres eh, que incurren en situaciones delictivas, teniendo presente, y esto lo señala expresamente, el historial de victimización de muchas de ellas previo a la ocurrencia de los hechos y las responsabilidades de cuidado que estas tienen respecto de otras personas. Y además en el caso concreto en nuestro país hay diversos órganos encargados de la ejecución de los tratados eh, internacionales de derechos humanos que vienen a supervisar eh, y que no, en, en visitas a nuestro país eh, en, en distintos años, en el año 2018, 2014, 2016, como el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Discriminación contra la Mujer, el Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer y el Comité contra la Tortura que han visitado nuestro país, han visitado centros penitenciarios que reciben internas mujeres y han llamado la atención por una parte de vulneraciones de derechos de las mujeres privadas de libertad, pero además han manifestado la preocupación eh, generalizada respecto de la excesiva aplicación que tiene la prisión preventiva respecto de las mujeres y en este sentido sugieren eh, que nuestro país adopte los mandatos eh, de las reglas de Bangkok en orden a eh, modificar esta situación desde el ámbito legislativo, pero también desde la resolución de los tribunales, y en definitiva, eh, como señalaba al principio, consideramos que este proyecto es muy valioso en la medida que, por una parte, permite la compresión eh, de estos mandatos, pero a la vez tiene un impacto muy concreto en la vida de las mujeres, las niñas y los niños. En general, eh, lo que se, se habla respecto del derecho o cómo podemos caracterizar al derecho en general como, como construcción humana eh, es que es una institución androcéntrica andro, andro tanto en su origen como en su contenido. Esto quiere decir que es una institución que ha sido creada por hombres eh, y que además considera como el universal eh, a los hombres y por lo tanto no considera el impacto diferenciado que las normas pueden tener en la diversidad de los sujetos de una sociedad y, por, por cierto, en el caso del enfoque de género, el impacto diferenciado de las normas en la vida de las mujeres considerando su realidad concreta y sus derechos humanos. Esto mismo que ocurre al nivel del derecho en general y de la legislación también se traduce eh, en las políticas públicas y las penitenciarias en general, o en particular, eh, porque debajo de esta apariencia de neutralidad, que observamos en las políticas públicas y en el derecho lo que se esconde realmente es la invisibilización de las necesidades y derechos de las mujeres eh, por lo que en definitiva no se abordan o al menos no se abordan adecuadamente y esto redunda en la práctica y en definitiva en una vulneración de los derechos de las mujeres en la realidad penitenciaria esto tiene eh, consecuencias que van desde cuestiones muy concretas cotidianas materiales como lo inadecuada que es la infraestructura para recibir a las mujeres privadas de libertad, tanto en general como en particular para las mujeres embarazadas o que tienen hijas o hijos, eh, la carencia de productos de gestión menstrual, eh, hasta cuestiones que eh, ponen en peligro la vida, como la falta de acceso a exámenes de salud preventiva, eh, o lo que ya mencionamos como eh, la insuficiencia del sistema para proveer a las mujeres embarazadas condiciones mínimas para que estos embarazos se lleven a cabo de una manera saludable y segura. Ahora, en materia de cumplimiento de penas, eh, es fundamental incorporar tanto en la legislación como en las decisiones de la justicia penal y también en las decisiones administrativas que se adoptan, un enfoque que permita visibilizar y erradicar los estereotipos y sesgos de género que operan respecto de eh, las mujeres privadas de libertad. Porque en definitiva hay una estigmatización general respecto de lo que significa en nuestra sociedad ser una persona privada de libertad y en el caso de las mujeres se suman otras estigmatizaciones que tienen que ver precisamente eh, con los roles que socialmente les han sido asignados, eh, y esto genera eh, muy usualmente una situación de exclusión, de desprotección de los derechos eh, de las mujeres privadas de libertad, que se complejizan en su caso eh, porque existe una discriminación estructural que las afecta eh, y se invisibiliza eh, eh, este tipo de eh, vulneraciones. Y además, porque la infracción de la ley penal, en el caso principalmente o específicamente de las mujeres madres, tienen que ver también con una estigmatización eh, en su ser madre. y Ya no es solo una mala mujer que desafía patrones patriarcales al momento de delinquir, eh, sino además una mala madre eh, porque lo hace poniendo en peligro o en una situación de vulneración, supuestamente, a este hijo o hija. Y por lo tanto es importante considerar todas esas, estas circunstancias al momento de, tomar decisiones y por cierto al momento de tomar decisiones legislativas que en definitiva nos permitan avanzar como país hacia la compresión de normas que sean eh, el reflejo eh, de los estándares internacionales y que resguarden debidamente los derechos de las mujeres y en este caso de los niños y las niñas desde el momento en que se ingresó el proyecto a la Cámara en el año 2017, hasta ahora ha sufrido varias eh, modificaciones que en general eh, son bastante positivas en términos de concretar eh, y hacer eh, más aplicable eh, la, eh, las normas que se están proponiendo. Pero la mejora que nosotras observamos tiene que ver con volver a lo que establece el proyecto de ley en su formulación inicial eh, que pone el límite de edad de los hijos e hijas para acceder eh, a, eh, la, eh, a la sustitución de la prisión preventiva o a la sustitución de la pena en los tres años de edad de los hijos e hijas. Y eso es importante porque en la tramitación que se le ha dado, esta edad se rebajó a los dos años eh, y la idea es que sea lo más expansiva posible en términos de, eh, el resguardo y el interés superior de los niños y niñas. Y en ese sentido es que está... Eh, plasmada esa esa edad en el proyecto inicial eh, porque consideramos que es eh, la formulación necesaria para que sea ampliamente aplicable en este momento de la vida eh, y el desarrollo de todas las personas que están crítico para la adultez y por lo tanto esperamos que eh, se pueda revertir esta situación y que el límite de edad vuelva a ser los tres años y no los dos años como se, se rebajó. Señalar que consideramos que el proyecto, eh, tal como está formulado, se torna particularmente relevante en este momento a la luz de la actual agenda legislativa que busca abordar situaciones de seguridad eh, y nos damos cuenta eh, que se abordan estas situaciones de seguridad desde un punto de vista eminentemente punitivo. Es decir, hasta la actualidad lo que vemos son proyectos que en general buscan aumentar penas o criminalizar ciertas situaciones que hasta el momento no están tipificadas como delito y esto, muy probablemente, va a tener un impacto eh, en el aumento de la población penal. Esto puede ser particularmente grave en la situación de las mujeres privadas de libertad, eh, considerando el impacto diferenciado que ya comentábamos sobre eh, la vida de las mujeres eh, en la cárcel, eh, y en las condiciones de hacinamiento que sufren las mujeres privadas de libertad embarazadas, de las que ya hemos tenido, hemos dado cuenta eh, con casos concretos, eh, sabemos que las áreas de maternidad actualmente no dan abasto para acoger adecuadamente a las mujeres que requieren acceder a ellas con las consecuentes eh, impacto para su salud física y para su salud mental, y esta situación podemos avisorar que pudiera agudizarse y agravarse con la aprobación de leyes que aumentan penas y criminalizan eh, nuevas nueva situaciones. Por eso pensamos que es necesario, por una parte, avanzar en este proyecto de ley que permita dar un abordaje apropiado a una situación que es de la mayor gravedad, que puede agudizarse en razón de esta agenda, eh, y además observar desde una perspectiva de género y de derechos humanos los demás proyectos de ley que están relacionados con seguridad para tener a la vista por una parte las consecuencias negativas que esto puedan tener en la vida de las personas y en sus derechos y además el real impacto positivo que eventualmente pudieran tener en lo concreto para abordar el fenómeno de la seguridad humana y por lo tanto requiere una revisión con mayor profundidad y además la aprobación de este proyecto pudiera ser una forma de morigerar los efectos sobre la vulneración de los derechos de las mujeres en razón de esta agenda.